Hola, hoy vamos a instalar aplicaciones Android en nuestro PC Windows 11. Primero lo haremos a través de la tienda de, oficial de Amazon y luego veremos cómo instalar cualquier APK. Vamos a ir a Microsoft Store y vamos a buscar lo que es Amazon. Amazon App Store y la instalamos. Seguimos los tres pasos, le damos a configurar primero, marcamos la casilla y le damos a descargar. Le damos al siguiente y debemos de reiniciar el equipo. Perfecto, ya hemos reiniciado, tenemos que volver a ir. En mi caso, por lo menos, fue así a la tienda de Amazon y volver a dar estos dos pasos muy similares a los que dimos anteriormente. Ahora se instala el sistema de subsistema de Linux. Bueno, iniciamos ya por fin la tienda. Ya está. Tenemos aquí juegos, todas las aplicaciones, tenemos configuración. Hay una opción para compartir compras, si queremos que se actualicen con wifi o no y en el caso de que sea negativo que nos notifique cuando tenemos una actualización, son diversas opciones, bueno ahí podemos explorar el catálogo que es bastante corto por el momento, no está la tienda oficial de Google por lo que faltan muchísimas aplicaciones para desinstalar pues igual que cualquier aplicación de nuestro sistema Windows vamos a ver cómo instalar aplicaciones que no están en la tienda de Amazon o sea por libre, para poder instalar cualquier APK vamos a ir a, a activar o desactivar características de Windows lo buscamos ¿no? y cuando se abre la ventana marcamos las dos casillas la de plataforma de máquina virtual y la de hipervisor de Windows le damos a aceptar, tardará un ratillo, unos segundos el ordenador tendremos que reiniciarlo y luego volvemos al buscador para buscar configuración de su sistema De ahí vamos a ir a desarrollador y esto tiene que estar activado ahora vamos a ir a la Microsoft Store vamos a buscar esto WSA Tools y instalamos Abrimos, le damos a instalar, nos va a pedir que, que instalemos ADB, entonces le damos a install, tendremos que seleccionar una carpeta para la instalación, en mi caso me he creado una carpeta llamada Android, y se instala, después ya nos pide la ubicación de cualquier aplicación, ya una APK típica, pues la buscamos, la seleccionamos, y el programa lo va a instalar. Puede que en el proceso, eh, sobre todo la, las primeras veces, tengamos que, que reiniciar. En, en este caso no, pero puede que se os bloquee, tendréis que cerrar la aplicación y volver a, a intentar instalar. Me refiero al a VSA Tool. Este y bueno, pues ahí tenéis tengo una aplicación instalada por vía externa, teniendo solo la APK. Muchísimas gracias por la visita. Un saludo que tengan un buen día. Chao.